Y voy a presentar también a Daniel Fava, que, bueno, es un prestigioso periodista sí. deportivo. ¡Bravo, Daniel! Y, me encanta gracias, que estés acá. Gracias por la invitación. Que está ¿eh? conventura no, ahora. Continúa, gracias. continúa gracias, Florcita, voz. Eh, hermoso. Chicos, lo, lo que les venía diciendo era que todo lo que está sucediendo con Depol, con las cartas documento, con el tema de llevar a juicio a Cami Holmes, que va a tener que hacer, digo, claramente va a ser citada a tribunales, eh, la gente quizás pensaba o especulaba Sabíamos del mal momento que está viviendo ella Porque ayer no me acuerdo quién lo había contado Que está que está como triste Igual hablando con Descalzi acá Me dice que el miércoles tuvo un evento Entonces yo digo, si el miércoles estuvo acá Ya se fue a Buenos Aires La verdad que ahora voy a investigar A ver si nos sigue acá en Punta del Este Para quizás poder hablar con ella ¿Se acuerdan que yo hablé con ella en la fiesta de para ti? Sí, sí, vos sabés, no? onda, Me escribí muchas veces pero déjame que termine, sí. que te quiero agregar algo de lo que está sucediendo con De Paul en Europa. Sí. Porque muchas personas especulaban, decían, bueno, el mal momento de Paul deportivamente, ahora va a hablar Faba, seguramente que sabe muchísimo más que yo, pero tengo que decir que contra cualquier especulación se lo vio ayer, justamente con Tini Stuesel y un asistente que lleva bolsas, porque estuvieron comprando, <risa> se compraron absolutamente todo. Uh, o sea, si pudiera, yo, la verdad que, que. Digo, nombrar las cifras sería obsceno. Pero estuvieron, como yo les decía, en Prada, en Gucci, en una marca que se llama Off Wise, que tiene unas cosas tremendas, divinas, pero carísimas, y que estaba muy simpático y sacaba fotos con muchísimas gentes. Entonces, la verdad que lo que está sucediendo en este momento no le afecta tanto, sabiendo que también hoy no es el cumpleaños de la hija que contaba ayer Karina. ¿Cari? Sí, de Fran eh, Francesca, ¿no? Se sí, llama la nena, sí. Francesca. Francesca. Francesca. Flor. Lo que te quería decir, que agrego a lo que vos decís, el mega shopping que estabas sí. contando, que la noche cumplió 28 años Nati tengo Peluso. foto. Claro, cumplió 28 años Nati Peluso ayer, una diosa sí. argentina que vive en España hace mucho, y de Paul y Tini estuvieron ahí cantando karaoke. Entonces, claro, mucha gente, como él, después lo va a decir Fava, esa parte importante, se habla tanto de las lesiones, de poli y demás, de repente verlo cantando el karaoke con Tini en la fiesta de Nati Peluso, llamó la atención, porque el micrófono claro, mal, no está en lo que enloquecido, y esta mañana, fíjate vos, viernes, Fede del Lía, que está en Europa, sí, el simulador que sí. hay, Está con sí. toda su familia y gracias a un periodista consiguió ir a, a visitar el, el entrenamiento del Atlético de Madrid. El domingo se enfrenta al Barça, Fava sí. de contará. Y la historia es que estaba ahí, por supuesto, Angelito Correa, Cholo Simeone, todos felices. El francés. Y le preguntaba de, por De man, De pelo rosa. Sí. Y estaba De Paul. Ah, estaba se sacó la foto, o sea, se habrá acostado tarde, cantó su karaoke, claro. pero hoy a la mañana no, <risa> estaba no, no, en no, no, no, Quiero aclarar solo eso. Ah, claro, okay. porque le, le contamos a la gente que ellos están en temporada alta, porque claro. en general los Total, mundiales no se juegan claro, en estas fechas claro. que se jugaron, entonces... Digo, ellos terminaron el Mundial y muchos tuvieron que volver a sus clubes a entrenar fuerte porque están en temporada, te lo puede decir Faba claramente lo que está pasando, pero a mí lo que me llama la atención, digo, al margen de cualquier especulación que uno podía crear digo, estos, los dimes y directes que tuvieron con su ex mujer y el tema de, de, de ir a juicio con todo lo que eso implica, ¿no? Llevar a juicio a su ex mujer, digo, los ánimos pueden estar para abajo, pero no, él está pasando la bomba, claro. claramente es lo que le dice a su entorno, que le dice a muchísima gente, digo, se ganaron la Copa del Mundo, quiere disfrutar el momento con su novia, y lo, y lo quiere vivir así, como lo está haciendo, subiendo videos, bailando, fiesta. pasando la bomba, y es lo que está de fiesta. Pero ¿está mal? Pre les pregunto. Sí, pero no sé lo que sé se que hubiera que... merecido bueno, esos meses de vacaciones. En el mundo de no. Lo puede responder Faba, porque claro. en el mundo claro. del fútbol por ahí sí está mal, no lo sé. mira si hay algo que detestan los técnicos de fútbol, uh -huh. es que los jugadores que ellos dirigen saigan con vedette o con gente del espectáculo eso lo odian no lo toleran Va muerto entonces pero, y, y más el cholo simeone que es Voy, un Pero no puede decir nada el cholo salió con carolina Valdín, una modelo también pero en cuántos líos lo viste al cholo simeone casado los líos del cholo simeone vinieron cuando se separó y no los bueno. hizo él los hizo la mujer, la chola. ¿no? O sea, porque sí, eh, trascendieron muchas cosas sí. que sucedieron después de la separación. Ahora, el Cholo Simeone es un tipo que toma agua mineral en la cela y se acuesta a las 10 de la noche. ¿eh? Toda la vida fue así. Sí, y, igual y voy yo... a sumar a lo que dice Faba, que claramente me parece que lo que no le gusta son los escándalos mediáticos la exposición, Digo, vamos a lo que sucedió el año pasado con la exposición, lo que sucedió el año pasado en LAM ¿se acuerdan que estuvo la chola? sí, sí que y sí, ni escándalo. siquiera lo, vi, lo, vi, lo nombró como, como ingenuamente y le, y le mandó una carta de documento o sea, Simeone a lo largo de su carrera primero como jugador y después como técnico él no quiere escándalos ¿y qué pasa? además de Paul deportivamente, futbolísticamente la verdad no rindió nunca en el Atlético de Madrid el Atlético lo compró ...gastó mucho dinero... ...y de Paul ...todo lo bien que juega en la selección... ...no lo juega no en el Atlético rinde? de Madrid... No Atlético? ...bueno, futbolístico... ...yo te pero hablo no de no sí, sí, sí. El... perdón. Sí. ...pero si no lo ponen, ¿cómo va a jugar? Bueno, pero no lo ponen Flor porque él no rinde... ...porque yo no conozco ningún técnico del mundo... Que tenga un buen jugador, tengo... que la rompa, que juegue bárbaro. No, que no y... bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro, bárbaro. Si no le dan la chance, yo entiendo lo que vos decís. Se la dieron, pero ¿eh? Si no le dan la chance. Y bueno, pero el pibe puede tener un mal día. O, pero o, dos, bueno, que, o que, en el partidos fútbol... que no juega del todo bien. Digo, si le dan la chance y puede jugar... Mm. Digo, vos sabés que un jugador de fútbol que no juega todos los partidos, sí. pierde también su capacidad. Correcto, pero son clubes muy importantes. Pagan sí. mucha plata. Son todos figuras. Pero Tienen 30 claro. jugadores de elite. Y bueno, Pero Daniel, ah, no, decime, decime, no, no. en el contrato, ¿no le figura a ellos determinadas reglas, por ejemplo, acostarse a determinada hora, no salir, no tomar alcohol, esas cosas? Bueno, o sea, sí, como no andar en moto de agua, no andar en moto de calle, claro, una hay nación. una serie de requisitos, pero... Él ya tuvo un incidente con Simeone porque él le mintió. cuando fue a cuando... Miami? Claro, claro, claro. Cuando, cuando los jugadores, los compañeros de él, Molina, Ángel Correa, luego de jugar con la selección, vuelven a, a Madrid, él se va a, a Miami. Pero no juzgo eso, está bien en su vida. Encanta, Yo hablo de lo demás. De acá, y, y vos creo que lo vas a saber decir mejor, eh, es que le estén poniendo el mote de que sale de joda. Porque eso para un jugador de fútbol es letal. No, yo no sé si le ponen el mote que sale de joda, que está en otra. Claro. Sí, sí. En, a mí, yo siento, no sé, sí. no lo conozco, pero siento que le gustó mucho la cámara. Sí. Bueno, ¿No? perdón, no. Yo, yo no lo conocía antes. Agarramos, ustedes, ¿no?, que están todo el día con esto, son especialistas. Vamos, salimos a la calle, decimos de Paul, que es lo primero Tini. que te dicen? Tini, Tini. total. Y, y no, fútbol me tiene ¿Te que decir. Preguntar yo, algo? yo hablo del jugador de fútbol, lo que, claro. La realidad es que cuando llegaron del Mundial, lo silbaron en la cancha. Así es El problema son... A él, o, a él no a, los a, él, no a, él. a Correa. Eran tres y lo sí. silbaron a él. Son fanáticos, eh, los fanáticos del Atlético de Madrid, se sabe que... No lo que quieren. No esté más en el club. El rumor es que en junio lo sí. transfieren. ¿Por qué en sabes junio? ¿A dónde? Sí, ¿Cómo? Yo creo que que la etapa de él en el Atlético de Madrid está terminada. Eh. Primero porque casi no juega. Sí, o ¿no? sea, entonces hay una realidad que es de Paul no juega en el Atlético claro. de Madrid. Y después porque en junio y no ahora, porque el mercado de pases fuerte. En Europa es a mitad de año, ahora están compitiendo, no lo van a echar ahora sí, porque pero también, quedaría... Chile, perdón. Saber a ¿no dónde te va a tener que viajar Tini, digo, ah, a dónde bueno, bueno, no lo también. Claro, a mí sí. lo que me pasa, que digo, ver quién lo viendo lo que le sucede a Paul, digo, Faba seguramente sí. va a estar de acuerdo con esto, el, el tema del fútbol es un sacerdocio también, la gente sí. tiene que entender que estos chicos están concentrados muchos días que juegan todas las semanas, que la verdad son pocos mm. los días que tienen de ocio o de salida en general. Sí. Y me parece que lo que no les gusta en general a los técnicos es... Digo, ¿vos ¿cuántos años tiene de Paul? Eh, 28. Pico. 28. ¿Quieren salir? Digo, todo ah. lo que no salieron desde más chiquitos, digo, ahora con plata, con dinero, digo, con fortuna, con una novia joven. ¿Quieren salir? ¿Quieren vivir la vida? Mm. ¿Quieren hacer lo que hacen en general los muchachos de su edad? Pero claro quizás para la afuera no está bien visto y después es lo que te contaba Laura Ufa que quizás con toda la exposición que tuvo o las cosas que se decían de que estaba siguiendo a su novia o no, no le juegan, no, le, no tiene como buena imagen pero no. yo creo que, digo, les pregunto a ustedes él como jugador, después de, de llegar a un club ganador con de la Copa del Mundo ¿no llega con otro backup? Nos llega digo, también nos puede estar como diciendo bueno, ahora, no, hola, hello porque, cero, porque nosotros puede ser verdad. muy buenos pero no tienen la pero, copa pero a ver cuántas copas te te... o Mirá, sea, hello, acá no, hola. acá vamos, tengo las tres estrellas vamos a, a ver ex... cuántos a, tienen a los ejemplos concretos, de Paul en la selección argentina es titular indiscutido campeón del mundo Tal. yo creo que no hay sí. más que eso o sea, no. llegó a lo máximo de Paul claro. ser campeón del mundo es Tal para cual. pocos ahora bien en el Atlético de Madrid no juega claro. bien y no es titular. Pero no quieren en el mercado del fútbol a De Paul. Sí, yo, yo creo, creo que, que, que va es. a tener mercado, pero pará. De Paul venía del Ludinese, tampoco venía claro. de, de la élite del fútbol. ¿De dónde lo ves jugando, De Paul? Si no es el Atlético de Madrid. Porque y bueno, digo, imagino que un jugador de élite este, no de Paul donde tiene no que ser un buen club. Ahora. Se llama eh, La Cueva del va a a seguir, de <risa> <risa> <risa> Va a seguir en un buen club, pero no uno mejor que la la pelea con Camila, con la ex mujer, eso lo perjudica yo creo que lo perjudica eh, eh, en lo que piensa Simeone de un futbolista claro. ah. Simeone vos fíjate los hijos de Simeone lo que son son comen ensalada La eh, carne, pero porque tienen como, tipo Ronaldo ¿Eh? son tipo Ronaldo Cristiano Ronaldo son tipos sí. que nacieron y viven para el fútbol yo conviví con Simeone un año mientras Simeone dirigía San Lorenzo nos toca una pretemporada eh, Simeone despierta un carisma porque él tiene mucha contagia íbamos caminando los dos por Aeroparque y él me hablaba y disciplina de disciplina tiene disciplina de fútbol Aeroparque eh, las mujeres ¿Vieron que tiene como un vidrio sí. entre el embarque y donde se toma? Se paraban para verlo, porque Simeone impone estar al lado de Simeone. Sí. Tiene un lomo, tiene una presencia. Y él me hablaba de fútbol, sí. le digo, Cholo, no te están mirando. Eh, me escuchás, me dice, te estoy hablando de fútbol. Todo el día habla de fútbol, vive claro. para el fútbol, lo único que quiere hablar es de fútbol. Y un chico claro. que está donde está, que a los 25 años ya tiene... Diez Palo Verde en el Banco le echa la vida, claro. que se enganchó a una de las chicas más famosas de la Argentina. Y capaz que quiere otra cosa como claro. prioridad. También puede ser. ¿Entendés? Ahora, yo le digo a De y a todos los que transitan por ese camino: 10 años dura la carrera un futbolista. Sí. Si vos, cuatro, los dedicás al show. Mucho show, pero poco fútbol. A lo mejor se dedica a ser la actora ahora. Pero repito, es, saca es raro carta, es, re, ¿no? es raro estar hablando de esto porque campeón del mundo es de sí, Paul. Sí, Titular en sí, la selección sí, argentina. No hay nada más. O sea, ganaron 25 jugadores en el 78. 25 en el 86, 25 ahora. O sea, es la élite de, de Paul del fútbol argentino. Pero bueno, indudablemente... El cholo no lo quiere. No. Sí, yo gracias, creo que vamos Pava. a tener que esperar a ver qué sucede en esta temporada. Claro, no vamos a tener bueno, que esperar a ver obviamente. qué sucede, a ver si, va, si es titular y si, y si puede demostrar en la cancha todo lo que demostró en este mundial que nos dio tantas alegrías. Sí, ¿no? En los la partidos que, que juega, de levan, los que hablan de los especialistas, sí, hablan de eso. Claro, si en los partidos que le toque jugar levanta, bueno, cambiará de cuadro de situación. Hoy está afuera a mitad de año. Mm. Gracias, Daniel. Por favor. Pava, gracias muy, por la invitación. Muy... Concreto. Claro, <risa> muy demasiado. claro. Sí, sí, sí, sí. sí. Eh, Flor, vamos a vos. Sí. No, sí, muy, muy, muy. pero viste, si sí, sí, todo después que estás escuchando, te digo, te, te, no sé te deprimí, pero yo pero la, yo la verdad que creo, creo, creo que a los futbolísticos le queda tiempo. Yo creo que le queda, le queda, le, todavía tiene un futuro enorme. Un futuro enorme, es un pibe con ganas, pero también que quieren vivir la vida, que quieren disfrutar y creo que después de todo lo que le sucedió en este año con muchísimas presiones que fue lo que trascendió de, de, de las chats y las comunicaciones que tuvo con su ex en este quiere disfrutar quiere disfrutar de este noviazgo quiere disfrutar de, de la vida y lo está demostrando no porque ayer sí. la, la verdad que las demostraciones de amor pública eran eran enormes enormes oh. en el local digo estaban a, a los besos y, y él le, se, no saben no sabe lo que gastaron fue fue tremendo pero están así disfrutando y viviendo este, este amor Así a, a los cuatro vientos. Claro, imagínense que el tema de tener las tres estrellas también como que le saca un peso de encima, ¿no? Claro, vos sabés, Flor, que te iba a comentar que por, yo vi un posteo de Camila, que por lo menos estaba en Punta del sí. Este, que se... ¿Viste la gotita? Sí, amén. Eh, mostró sí. que se le explotó sí, se le el, en la mano, el el, la mano el, el... el pomito. El pomito de la gotita, y bueno... Así que no sé si, si está viniendo en Argentina o no. No, ella, ella ya, volvió. ¿Ya Igual volvió. la escuchaba a Flor contando que me encantaría saber la cifra sí. y pensaba, cumpleaños tu hija, entiendo la juventud, entiendo los millones, entiendo que debe estar mareado porque él tuvo otra vida y hoy tenerlo todo. Ahora digo, te perdés el cumpleaños de tu hija, que son momentos que no se recuperan. Por estar con un amor que es, tu, si amor, que es tu amor del presente. Me parece que no hay nada que pague, no sé, capaz, es, lo digo desde mí, desde mi percepción, eh, el cumpleaños de tu hija vale más que cualquier zapato, Pero cartera no viajar, y tu amor. Está obvio, está no puede no. viajar porque tiene un contrato que Está cumplir. bien, hace que la mamá de, de tus hijos te la lleve. Bueno, sí, se, se hizo faltado, eso. Pues. Ellos, bueno. tienen una, ellos tienen un acuerdo que cada 45 días, sí, lo va a en marzo. 15 días, sí. bueno, Estamos una a, eternidad. Acá, Bueno, eternidad es el acuerdo, de enero. Laura, yo entiendo, pero es un acuerdo que se arregló entre dos abogados, parte de Paul Holmes. Después, bueno, uno puede pensar en, de otra manera, pero es así. Eh, sí, sí, lo que pasa es que acá lo que entran son muchísimas cosas, ¿no? Que tiene que ver, eh, tiene que ver con la familia, tiene que ver con las prioridades, tiene que ver con, con personas que económicamente están eh, súper holgadas. O sea, podrían tomar un vuelo como nosotros nos tomamos el 60 para sí, ir claro, a otro lado. Claro, claro. A, es, a ese nivel. Entonces, desde ese lugar uno lo puede llegar a cuestionar, pero quizás, claro, como personas jóvenes piensan de, de, de una manera diferente, no sabemos si quizás tuvo comunicación <risa> con la hija o no, pero claro, na, no hay nada como la presencia, no hay nada como el beso, sí. no hay nada como el abrazo, no hay nada como, como, como el estar, ¿no? Eh, físicamente. Pero bueno, también eh, pensemos que, que son personas, digo, si uno se pone en la mente de un, de un jugador, de, de estas personas, que juegan a este nivel de elite digo tienen una vida totalmente distinta porque se pierden cumpleaños, se pierden navidades, se pierden un montón de, de eventos sí. importantes de la vida cotidiana que uno puede valorizar en general es verdad, Flor, me, me dice la señorita Solpi que eh, se sí. logró me recuperar recupo recupo después caracha. de que Gonzalo Heredia la saludó, que, ten, que tenés eh, que disfrutar, me dijo me está diciendo eso que tenés no, que no disfrutar. tengo que disfrutar, me tengo que